Un nuevo cortometraje de los alumnos de la licenciatura en artes a continuación. No. ¿Qué pasa contigo? Nada, solo que la cafetera se descompuso y tenemos que pararnos no me <tose> No importa. No me <tose> No. Si no te hubieras, si no te hubiera dejado solo yo, si hubiera estado ahí... Yo te extraño. Tanto.